Hola qué tal queridos amigos, un cordial saludo en este día sábado concluyendo ya nuestra misión hemos estado a lo largo de toda esta semana por los barrios, por los conjuntos, por los edificios hemos estado llevando la buena noticia a la salvación en esta experiencia de misión diocesana. quiero aprovechar este medio y este, este espacio para agradecerle a todos los amigos misioneros que han venido de tantos lugares, de la diócesis de Ibagué, del Espinal, del Líbano, de Garzón a todos los hermanos que incluso religiosos que vinieron de otros lugares de la, de la geografía nacional. Este es un momento para decirle a Dios gracias. Inmensamente agradecidos por esa generosidad, por esa entrega. A todos los hermanos laicos que estuvieron tan atentos, tan juiciosos. A mis catequistas, a cada uno de los hermanos de los grupos, de los movimientos. Dios les bendiga que se asolearon, que se mojaron que Tal vez en algún momento dado Se sintieron miedo Por ir a algunos lugares difíciles Gracias El Señor bendiga su generosidad Bendiga su tiempo, bendiga su familia Su trabajo me decía a un misionero Me ocupo de las cosas de Dios Para que Dios se ocupe de mis cosas Qué convicción y qué ejemplo de fe Me alegra mucho Haber compartido He sido más edificado yo Que tal vez lo que yo pude haber edificado Gracias, hermanos, por llevarnos, por anunciarnos el mensaje de nuestro Señor. Gracias por ser testimonio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre mi amado, así os sea he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que a la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No soy vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, esta palabra que el Señor nos enseña hoy, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Podemos decir muchas cosas. Pero el amor lo demostramos con hechos Y con hechos concretos Los mandamientos La guarda de los mandamientos es la señal De que estamos por el camino que es A veces pueden entrarnos dudas Preguntas, inquietudes ¿Quién no las ha tenido? La forma para aclarar dudas es La claridad es la moral Los mandamientos Hemos visto el testimonio de tantos jóvenes de tantos Religiosos, religiosas, sacerdotes Gracias gracias por mostrarnos el amor de Dios en lo concreto en una vida correcta en una vida bien llevada Señor Jesús que dijiste a tus discípulos vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio de toda criatura escucha nuestra súplica por la celebración del jubileo de nuestra diócesis envía a tu santo espíritu para que bajo su luz nos guíen este jubileo Santo. hoy como bautizados llamados a la misión elevamos esta plegaria por nuestras diócesis Llena tus santos dones para que fortalecida por tu gracia avance con Espíritu renovado y renovador. María la Virgen, en su Inmaculada Concepción, patrona de la diócesis de Neiva, esté presente con su constante intercesión, para hacer que nuestros pueblos caminen por sendas de santidad y conversión. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor los guarde, los proteja, los libre de todo mal y peligro. Un buen sábado para todos. Mi abrazo para todos, queridos hermanos.